El 31 de octubre se celebra el Día de Halloween, más conocido en Colombia como el Día de las Brujas. Pero, ¿sabías que Disfrazarse significa participar de ceremonias ocultistas y que además los brujos tienen siete fiestas principales en el año. Pero su ceremonia más especial la hacen el 31 de octubre. El hecho de disfrazar a tu hijo significa que imitan a unos sacerdotes llamados los druidas, los cuales ofrecían sacrificios al Dios de la muerte. Por eso, los hijos de Dios decimos, no, no, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas, nos dice Efesios 5.11. Por eso, la Iglesia Renovación para las Naciones, la Iglesia Central de Medellín, estamos invitando a todas las familias que no vendan a sus hijos a las obras de las tinieblas por un confite. Más bien, llevémoslos a una poderosa fiesta con este 31 de octubre en la iglesia central a las 5 de la tarde No te lo puedes perder, Dios los bendiga